Dicen que ellas viven poco, pero esta mariposa llegó desde Colombia para desmentirlo todo a todo color. En el balcón de la tribu, ahora, en vivo, hacia la calle, canta Mariposa Solar. De lluvia ácida y fría, mi sangre corre con el agua, sanando todas mis heridas. Feliz en mí El agua lava. Gracias. Gracias.